buenas noches buenas noches familia es día de semana y sé que es tarde pero ahorita intenté hacer la directa pero se fue la corriente y una vez que se va la corriente pues se cae la conexión por favor compartan estoy restringida en facebook y mis publicaciones eh, por 14 días no van a tener el alcance suficiente así que por favor les pido que compartan sé que es tarde pero es importante lo que quiero decir si hay alguien eh, que me está viendo que me ponga en los comentarios si se ve y se escucha bien a ver voy a hacer esta directa para los que después eh, pasen, la vean y compartan en primer lugar decirles que estoy bastante agotada decepcionada presionada y toda esa serie de cosas que deben saber qué pasa con las personas que, que pensamos diferente y nos encontramos dentro de la isla. Estoy atravesando momentos, yo diría, bien difíciles, momentos únicos, porque para nadie es un secreto que yo estoy pendiente de unas causas injustas que puedo ir a prisión en cualquier momento, pero parece que eso no ha sido suficiente y como yo he seguido con mi activismo denunciando, esta vez se han ido contra las personas que más quiero, contra mi hijo, y es bien difícil lo que estoy pasando, pero aún así estoy aquí, dando la cara, estoy denunciando, sigo y sigo denunciando, no hay descanso, para nosotros no hay descanso, pero quiero hacer, una breve, un breve resumen de algo que me tiene muy decepcionada y es que la libertad de Cuba no depende de una sola persona, no depende de mí, no depende de la oposición, más bien depende del pueblo de Cuba, pero nosotros como oposición debemos dar la cara y yo diría que hasta dar el ejemplo y no es lo que está pasando Últimamente en las redes sociales En las redes sociales, cada vez que entro Que entro a las redes sociales Lo único que veo Es tiradera, desunión Y todo eso que no vale la pena ni mencionarlo Pero creo que tampoco se puede dejar pasar por alto Porque mientras ustedes, los youtubers Ustedes, los influencers Las personas que tienen montones de seguidores Deberían aprovechar ese don que tienen de que la gente lo siga en hacer que las personas se unan en lo que es tan importante, la libertad de Cuba, prefieren despellejarse entre unos a otros y es una vergüenza que eso suceda mientras unos cuantos aquí en la isla estamos pasando la verdes y la madura a tal punto que muchas veces ustedes no saben lo que está pasando con mi familia y yo considero que no puedo ser buena luchadora si no soy buena madre, si sigo exponiendo a mi familia, a mis niños, sen sencillamente porque quiero una Cuba libre. Pero sin embargo, cuando entro a las redes sociales y no voy a mencionar nombres, no por miedo, yo no tengo miedo ni a los influencers ni a nadie, porque yo he sido capaz de, pe de perderle. El miedo a la dictadura. ¿Qué miedo le voy a tener a un influencer o a un influencer a quien sea? Todas las personas que fuera de Cuba y dentro que deseen abandonar la lucha por la libertad de Cuba, de hecho, que ahora se convirtió en una moda decir voy a abandonar la lucha de la libertad de Cuba, tienen que ponerse a pensar que, que, que ustedes por supuesto son libres, de escoger y hacer lo que ustedes entiendan, abandonarla, decir está bien, yo luché mi libertad y como luché mi libertad no tengo por qué sacrificarme por la libertad de Cuba, pero piensen un poquito si ustedes empiezan a decir que van a abandonar la lucha a toda voz por todo lo que está sucediendo lo único que estás provocando es disunión en las personas que te sigan. Y que las personas que te sigan digan, también voy a abandonar la lucha. A esos influencers, a toda esa gente que supuestamente está abandonando la lucha, le digo que hay miles de y pico de presos políticos que no tienen opción de abandonar la lucha. Entonces, lo único que estoy pidiendo es un poquito de respeto a los que dentro de la isla, hoy por hoy, estamos pasando las verdes y las maduras, a los que estamos a punto de ir a prisión, a los que estamos a, a, lo, a lo que muchas veces no tenemos comida para comer, a los que muchas veces tenemos nuestros niños enfermos y no tenemos una duragina para darle a nuestros niños. En cambio... Ustedes allá pueden decir, voy a abandonar la lucha, pero tienen todas las condiciones. Entonces, respeto a la libertad de Cuba, respeto a los montones de presos políticos. Si usted abandona la lucha porque se cansó, sencillamente su lucha no era la lucha de verdad. Porque si ahora mismo, por toda la presión que yo estoy teniendo, y les aseguro que no es poca, digo, voy a abandonar la lucha y me voy, pues ni yo misma voy a creer en la lucha que estoy yo contra esta dictadura. ¿Saben por qué? Porque una vez que tú te metes a luchar contra esta dictadura, tienes que estar consciente a lo que te vas a enfrentar. Que como dictadura tienes que enfrentarte a que te puedan coger preso, a que presionen a tu familia, a que metan preso a tus hijos, a que te amenacen, a que, a que todo se te bloquee. Y toda persona adulta que da un paso debe saber, debe saber que a eso se expone. Entonces, todo aquel que abandona la lucha puede hacerlo, yo no le digo que no, pero respeto a la libertad de Cuba, que mientras usted frescamente, con aire acondicionado, con corriente, con comida, con leche para sus niños, está abandonando la lucha, nosotros aquí, yo y muchos más dentro de la isla, no tenemos ni comidas para nosotros mismos. Hoy yo estaba haciendo algo sumamente importante, que yo no podía utilizar el teléfono y yo no podía concentrarme, porque me entró un mensaje de un familiar de un preso político que no tenía comida para esa persona y mañana es la visita. Eso está pasando con muchos familiares de los presos políticos. Eso está pasando con los presos políticos. Y yo no digo de que hay que alimentarlos y hay que cebarlos en la prisión. Yo digo que esa es la gente que merece respeto. Y hoy por hoy tenemos presos políticos que no tienen mañana ni java. ¿Bien? No tienen mañana ni java. Y es horrible lo que está sucediendo. ¿Saben por qué? Porque si ahora mismo yo posteo una foto con alguien de que me llamó... Y la posteo, ahí van entonces a decir, cuidado que fulano es de la seguridad del Estado, cuidado que fulano está trabajando, es insoportable, no se puede llegar a la unión porque para todo el mundo la gente es de la seguridad del Estado. ¿Cuántas veces han dicho, no, cuidado, que Ñurca, qué seguridad del Estado de qué? Lo que pasa con Ñurca es que ya perdió el miedo tanto le han hecho que ya me da igual, les voy a decir, a mí me da igual y hoy mismo me siento mala persona, que yo sea capaz de exponer a mi hijo que está en peligro por seguir luchando y veo que estoy luchando y luchando y luchando contra un mar que no llego hasta el final, porque todo el mundo es de la seguridad del Estado, porque cuídate de fulano, de mengano, de periquito que es de la seguridad del Estado. Y mientras eso sigue sucediendo, las personas que de verdad pueden alzar la voz por nosotros están por ir para allá despetroncándose entre uno en otro. Y los medios oficiales de Internet, los medios que puedan dar también voz a esos presos políticos, están entretenidos en montones de cosas que ni valen la pena. Es vergonzoso, es triste ver lo que está pasando. Es vergonzoso ver que un preso político no tenga mañana su java. Y es vergonzoso. Mil y una vez es vergonzoso. Estoy hasta la médula. Estoy decepcionada. Ustedes saben por qué sigo en esta lucha. Porque yo quiero vivir en una Cuba libre. Porque de verdad a mí sí me interesa que mis hijos vivan aquí en una Cuba libre. No me interesa exiliarme, pero llegará el momento que lo voy a tener que hacer porque no puedo ser más patriota que madre, primero madre y después patriota. Estoy cansada de salir en las redes sociales, y llamar a que reflexionen, llamar que la única, la única manera posible es que nos unamos, que la calle es la única salida. Se limpian el fundillo los que estamos dentro con lo que digo, me dan por loca. Mientras tanto, me siguen apretando, me siguen reprimiendo, me siguen amenazando, se siguen yendo contra mi familia y la gente, bla, bla, bla, bla. Es vergonzoso, es vergonzoso, si entro a Cibercuba, a ADN Cuba, la misma noticia, que si fulana, que si mengana, me que si perigil, pero no se menciona, por ejemplo, que Garlobo, ayer, lo sacaron de Villamarista, verdad, que estaba en Villamarista 39 días, 39 días en Villamarista, y ya está en la prisión del Combinado del Este. Eso no lo menciono, porque eso no es sensacional, porque eso no trae dinero. La política es la cosa más asquerosa que existe, porque todo es un beneficio. La libertad de Cuba es un beneficio para muchos, genera dinero e incluso es un beneficio para ambos gobiernos. Es increíble, es vergonzoso, me da vergüenza. Me da vergüenza lo que estoy viviendo como cubana dentro de la isla reprimida y que llamo a la unión, llamo a que por favor hagamos algo y sencillamente prefieren seguir en la miseria del pide-pide, de las ayudas, de que hay que no tengo, pero nadie se suma a lanzarnos para la calle y hacer lo que toca. Eso no es importante. Estoy decepcionada. Solamente se la pasan cuestionando, como si fueran los dueños de nuestras vidas. Pero no se cuestionan la realidad de lo que está pasando. No se la cuestionan. Y las personas que pudieran alzar la voz por nosotros, vuelvo y lo repito, están muy entretenidos en cosas que no van a dar la libertad de Cuba. Hoy me pasó algo hasta curioso. Estaba en un lugar que no podía utilizar el teléfono. Y me desconcentré cuando me llamó el familiar para decirme que no tenía nada para mañana la jabas. Yo no me, logra, no me lograba concentrar. Yo entré a las redes sociales y pedí ayuda rápido porque no tenía tiempo de utilizar. Si se pronunciaron dos personas, fue mucho. Si se per, si dos personas dijeron, aquí estoy, que hace falta para el preso político? Fue mucho, es vergonzoso. Pero casualmente esa persona que me mantuvo hoy, todo el día desconcentrada, todo el día preocupada, angustiada, y que incluso tengo un problema mayor que se llama mi hijo, que está en peligro. Y sin embargo el preso político me llegó a desconcentrar. Y mañana tiene visita y su familia no tenía nada. Me acaban de llamar hace unos instantes. Yo no lo vi porque yo, yo sí veo el noticiero para ver todas las artes y Pero precisamente ese preso político salió en el noticiero hablando 40 mierdas. Les juro que ya yo no sé para qué lado mirar. Yo ahora mismo no voy a decir si lo que él habló es cierto, es verdad, porque yo no estoy dentro de él. Pero qué decepción, qué obstinada estoy. Estoy harta de que la gente no, pe no piense y no tenga raciocinio. Harta estoy. Hace unos días publiqué la muerte del niño de Artemisa. Todavía hay personas diciendo, no, pero la página del gobierno dijo que no fue así. Ah, pues créale al gobierno sencillamente así, porque Díaz-Niurka cada vez que pronuncia, se pronuncia por algo es porque está segura que fue así. Y por supuesto el régimen no va a reconocer que un niño murió por falta de ambulancia. Ahí está el video que también se publicó de los familiares dando bronca, pero no es más fácil decir ahora que fueron los padres los culpables que no llevaron al niño... Al médico, porque vivimos en una dictadura y la dictadura es el ser más mentiroso, despreciable, ladrón, inventores, mentirosos. Y la gente todavía le sigue creyendo al régimen. Ahora mismo en Santa Clara hay un problema con 38 niños que fueron vacunados, ¿verdad? Por equivocación. Y el régimen no se pronuncia. Y las personas siguen pensando que eso no puede suceder. Mi gente, estamos mal. Estamos muy mal. Lo, que, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la dictadura es asesina, delincuente, ladrones, estafadores. Pero hay algo que tengo que reconocer de la dictadura. Es muy, pero muy bueno en dividir. Ese mérito no se le puede quitar. Como dictadura, durante esos 64 años, hacen muy bien su trabajo. Porque yo no veo a nadie de la dictadura saliendo en una directa a fajarse a las 3, las 4 de la mañana, a despetroncarse uno y a otro. No lo veo. Yo no veo a nadie de la dictadura hablando par de gordos unos de otros en las redes sociales. No lo veo. Eso yo no lo veo. La dictadura muy bien sabe meterse... En la oposición, dividir a todo el mundo, nadie cree ni confía en nadie. Es un descrédito entre unos y otros, es envidia, es división, es indignante, es falta de respeto. Y estoy harta en lo que a mí respecta, a Díaz Niurka. Yo estoy puesta y estoy puesta y estoy dispuesta a sacrificarme. No voy a sacrificar a mi familia. Ya a mi familia la sacrifiqué hasta hoy. Primero mi familia y después la libertad de Cuba, para que ustedes entiendan. Yo he dicho mil veces qué es lo que toca. A mí no me llamen para hablar de nada que no sea estrategia para la libertad de Cuba. A partir de hoy me voy a centrar en lo que me interesa. Basta, basta de irrespeto, basta de chisme, basta de separación. Si yo me tiro una foto con fulano, con mengano... No me vengan a decir que fulano es del jedón ni de la cabeza un guanajo. Porque aquí es como que nosotros tenemos en el ADN el comunismo. Y en eso nos lo pasamos. Si es del jedón o no, dejen que me meta el leñazo. Dejen que me chivate. Si en un final yo no hago nada. Yo lo que hago, lo hago a la cara. Yo no me escondo tras un perfil falso. Porque yo no digo mentiras. Yo no robo. Yo no estafo. Entonces... A mí no me vengan a separar con nadie. Llegué al límite, al límite. Porque agradezco que me quieran cuidar, pero yo soy adulta y grande. Cuando el del GEDO me chivate, pues que vengan y, y hagan conmigo lo que quieran. Pero así no vamos a conseguir absolutamente nada y a todos esos influencers, y mañana me sacan en todos los canales, me da igual. Respeto la libertad de Cuba. Respeto que mientras ustedes monetizan en sus hermosos canales, esta cubana da la cara, pone a la familia en riesgo, no tiene comida para sus niños, se le va la corriente, le caen a patar por el fundillo, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, nosotros... Esos, los presos políticos, nosotros que somos los que estamos aguantando todos estos palos, merecemos respeto. Y no lo voy a pedir más. Ubíquense en tiempo y espacio. Ustedes son libres. Se ganaron la libertad como sea, ok, se la ganaron. Y ustedes no tienen que estar pidiendo libertad por nosotros. Pero sí respeten entonces a lo que la estamos pidiendo. Respétenla. Que mientras ustedes están en su chisme, en su brete, en su farándula, en que si fulana se va a comprar un carro, que si se, se le creció el fundillo, que si se puso el pelo de tal y más cual manera, hay presos políticos que no tienen una jaba. Hay presos políticos que no tienen un par de zapatos. Hay presos políticos que mañana no tienen unas habas para, para para el resto de la semana pasar en la prisión. Y nadie sabe lo que pasan los presos políticos en la prisión. Solamente una persona que haya estado preso puede entender eso. Estoy harta, y como harta que estoy, pido respeto a la libertad de Cuba. No acepto, no tolero, no aguanto más el irrespeto a lo que estamos aquí adentro jugándonos pegado. No me da la gana a mí. Y mañana pueden decir lo contrario a lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es eso. Respeten la libertad de Cuba, y todo aquel que se quiera retirar, pues retírese, está en todo su derecho, pero no llame a que los demás lo hagan, no llame al irrespeto, no desajunan más, que aquí cuando vienen a darse cuenta, todo el mundo es del alrededor, porque actúan como tal, basta, basta ya, y todas aquellas personas que quieran, a ayudar a los familiares, de los presos políticos. No se contacten a la familia, señores. Aquí no todos, no, los presos políticos no solamente son los que se mencionan todos los días. Hay presos políticos, aquí por lo menos en Artemisa, hay sesenta y pico de presos políticos que no se mencionan y que nunca han recibido ni un dólar en el celular. Es indignante. Indignante. Y todos esos que monetizan, no se, no se preocupan por comprar ni tan siquiera un chicle, para esa gente que salió a la calle, que recibió golpe y que están presos. No es obligado tampoco, pero respeto. Respeto que hay una pila de presos que no se menciona. Aquí se menciona lo mismo. Lo mismo. Gente joven, gente con dignidad, gente con hijos. Hay una presa política... Hay una presa política que da lástima, le quemaron la casa, tiene un niño de 10 años, y cuando salga, lo que va a encontrar es una casa de baratá, que no viven ni los perros. Y sus niños con 10 añitos no tienen ni ropa ni zapatos, porque el marido de contra la dejó. Entonces, a recogerse, a recogerse, que aquí la libertad de Cuba merece respeto. Tengan vergüenza, tengan vergüenza, dejen ya el tira que encoge, que injala, que tira, que lo único que hacen es monetizar y que la seguridad del Estado se ría de nuestra lucha y no lo voy a permitir, al que le guste bien y al que no también. Yo, Díaz Newcastle de la estoy puesta, primero mi familia y después la libertad de Cuba porque llegué al límite. Llegué al límite, Dios, patria y libertad, libertad para todos los presos políticos y respeto para la libertad de Cuba, no lo voy a decir más.